Sebastián, eh, te tienes que largar de la casa en dos semanas Hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal Mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur Y el día de hoy les voy a hablar sobre eh, uno de esos capítulos que de mi, de las series de mi canal Que es como, me pasó en Corea Y esto lamentablemente me pasó porque es como que hay... Eh, que significa en coreano vivir es difícil y estaba yo un día domingo aún lo recuerdo así como súper tranquilo en mi pieza así como ay chill, así como hoy el viento comiendo cabrita, viendo Riverdale así como súper netflix mood y de repente me llegó un mensaje de la landlord lady que es como la persona que es manager de mi antiguo edificio y me dice Sebastián eh, te tienes que largar de la casa en dos semanas porque vamos a demoler el puto edificio y tu casa que ha sido tu hogar durante tres años ya no va a existir nunca más así que lárgate y así como, como... Eh. Que crestago, ¿por qué? Porque el lugar donde yo vivía se caracterizaba porque el depósito, el poyungum, poyungum es como un depósito que hay que dar, que es como un key money que yo no sé si en otra parte de Latinoamérica se haga. Tú tienes que dar un monto muy grande de dinero para poder comenzar a vivir en ese lugar. Y luego cuando te vas de ese lugar, ellos te devuelven ese dinero, pero además tú pagas una renta. Yo en el lugar en el que estaba antes había dado un depósito de un millón de won, que es como un mil dólares más o menos, y la renta que yo pagaba era de 400. 500 pongámosle 500 dólares como para redondear. hola ¿qué hago ahora porque era el lugar más barato porque en esa época yo era estudiante y era como que era el lugar más barato de todo el mundo yo así como eh, hola que hago con mi vida like I'm serious ¿Qué hago ya me puse a buscar casi todo obviamente pensando en ese mismo monto de depósito y en la misma renta y sucede que yo en todo pronóstico yo dije no con todo lo que está pasando en el mundo mucha gente se fue de Corea nadie está rentando casa nadie está rentando piezas etcétera etcétera entonces los precios deben haber bajado poco, no por ningún motivo, por ningún motivo, estaba todo el precio de siempre, estaba súper caro. Y yo, así como que hola, que hago con mi vida, no voy a tener donde vivir, voy a tener que dormir abajo un puente. Que hago, eh, oh. eh, me puse a buscar. Y una amiga encontró otro lugar, me recomendó su lugar, lo fui a ver, me gustó. En fin, pero estaba con un bichito porque siempre que yo pasaba hacia el metro, cuando iba camino al metro, veía un edificio y veía una casa. Me gustaría vivir ahí porque para mí es muy importante tener luz solar. O sea, yo sé que usted, por ejemplo, en Latinoamérica o en otras partes del mundo también eh, estamos acostumbrados quizá a tener mucha más luz que acá en Seúl ¿a qué me refiero? no es necesario de que tengan una mansión o que sean gente adinerada para que les llegue la luz a sus casas, yo creo que a todos en cierta manera les llega un poco de luz a alguna de las habitaciones de su casa, o ya sea el patio de adelante, de atrás, en un patio pequeño grande, da lo mismo, pero te llega luz solar pero el tema es que acá en Corea sobre todo en Seúl, existen tantos edificios y existen tantos, tantos tantos departamentos uno al lado del otro que en el fondo el espacio entre uno y otro está ínfimo que ni siquiera entra la luz del sol entonces encontrar departamentos con luz de sol es casi imposible y esa fue una de las cosas que me pasó estando acá en bol, es cuático darse cuenta como eh, no hay luz entonces para mí es muy importante tener luz porque la luz siento que me da como mucha tranquilidad me hace sentir mejor el tema era que necesitaba encontrar un lugar para poder vivir que me diera esas cualidades el departamento donde yo estaba antes estaba como arriba de un cerro entonces como que al mirar hacia abajo me también me llegaba mucho brisa y era relativamente fresco aunque llegaba arriba muerto como sudando mojado entero pero ya cuando entraba en mi habitación era como ya qué rico está la casa, etcétera etcétera por la luz del sol y siempre había visto en el fondo así como una casa cuando yo iba hacia el metro y dije uy me encantaría vivir en esa casa entonces fui un día hola tiene bueno no tenía un número afuera entonces yo llamé así como mi coreano súper básico así como eh año hola, pan y nada y me dijo así como, eh, sí, sí, hay una habitación en el cuarto piso, porque yo quería la del cuarto piso, no quería venir del, del tren, ni del 2, ni viviera del cuarto. Porque en el cuarto era el último piso. Entonces, arriba eh, hay como una especie de bodega, pero no vive nadie. Y eh, eso quiere decir de que si es que tengo. Gracias y eso quiere decir de que no tengo a nadie arriba y que me agarro y, y la vista, la vista sobre esto es como genial, así como tener este es como un momento así como súper así como melancólico y como que ay la vida y la vida. y como que típico de influencia básico de mierda como por las mañanas abrir las persianas y es como ay me tomo mi café al de la ventana y una ya entonces vine a ver la pieza, etcétera y fue como ya, bueno se pueden dar cuenta ya de que ahí es, aquí es donde estoy viviendo actualmente que es el lugar que yo había querido cuando llegué a esta habitación, les voy a mostrar ahora el video desde el inicio hasta el final de la mudanza cuando comencé con... cuando llegué por primera vez acá, esto era un desastre realmente era muy muy cerdo este lugar como que... lo digo así con sus letras porque yo no sé si es caballero abrario no, o bien antes o la persona... Que antes que costumbre, tenía, bueno, whatever pero de verdad si algo como que me caracteriza un poco me gusta que cada cosa esté en su lugar hago demasiado aseo me gusta que esté todo así como muy cachai. Si Se vine con una amiga con la cami que le aprovecho mandando un saludo y agradecerle por la valería que me hizo de eh, ayudarme Veamos todo esto de arriba abajo durante todo un día terminamos hechos bolsas, así como mal, mal, muy cansado y el día después yo tenía la mudanza así que ahora les voy a dejar el video de cuando estaba yéndome de mi antigua casa bajando todas las cosas, dándome un mensaje final y luego cuando llegué acá, pero no hice video acá así que ese video se lo debo para un room tour así como para que vean específicamente que tengo en mi habitación hola, bueno acá estamos ya en el último día que voy a estar en esta casa eh... Estoy terminando de desarmar todas las cosas Si se fijan ya en el suelo están como todas las cosas armadas Estas son las cajas con mis cosas y afuera hay muchas más cosas eh, Es increíble cachar la cantidad de cosas que acumulé durante este tiempo Heredado de mi madre y mi madre heredado de mi abuela eh, Pero está bien, de verdad tampoco son tantas cosas comparadas con otra amiga Estoy moviendo cosas y todo, como les dije también en la intro del video Um, ayer yo fui a limpiar la nueva casa. y ya simplemente vamos a mover las cosas. Le pedí a la nata una amiga si me podía venir a ayudar. No la nata que ven siempre, sino otra nata. Ella muy amablemente me dijo que me podía ayudar, así que también le aprovecho de mandar ayuda y agradecerle por eso. Me tengo que llevar la camalate del micro, andale, y grabar la cocina. Oye, un montón de cosas. Este va a ser como un pequeño room tour. Nunca es un room tour. En esta puerta de acá estaba lo que es el baño con la ducha, siempre está como eh, todo junto, si se fijan ahí, está el lavamanos y el, el, como el váter, no sé cómo le dirían, eh, aquí está mi closet, que por supuesto ya no tiene nada, está todo vacío, esa era la vista que yo tenía. Es una vista bastante bonita entre comillas, como para hacer Seúl porque la gran mayoría de los departamentos en Seúl siempre vaya a tener como un edificio al frente, pero yo no tengo edificio al frente y eso lo agradezco mucho porque me entra mucha luz del sol y eso es lo que yo más busco en un departamento, que me entre luz del sol. No tengo pena en realidad, como que no, y tampoco es que me dé lo mismo, pero es como que baja a cambiar. Voy a extrañar porque en ese arbolito de ahí en el verano empiezan a sonar unas no sé unas chinchilla no sé cómo se les llama. Emitían un ruido tan desagradable. Y como... Voy a dejar un video como para que cachen el, el bicho que es. Nunca me cayeron bien esos bichos, la verdad. Y ahí les voy a mostrar ahora mi nueva pieza. ¡Cuánto estoy pero nata, saluda. Ahí está la nata que me vino. A ayudar. Directamente traída desde Colombia. La no ni Ay, Dios, qué sol. <risa> sí, les voy a mostrar las cosas. Eso es básicamente mi casa. No tengo tantas cosas tampoco. O sea, se ve harto <risa> Pero para una persona que ha vivido cuatro años en Corea, sí, no, pues no creo que sea tanto en realidad. ¿Tienes calor? Poquito. Sí. Justo <risa> todo de negro. El día perfecto para andar de negro, pero no importa. Vamos, vamos por ese sangue O sí, miren el mire, sudor en la mascarilla me lo meten otra. Ya me está dando así como una especie de nostalgia pequeña de mi cocina, mi ventana, mi refri, lo que era, mi escritorio. Vamos con todo nomás y con la piedra. Así que todos los cambios son para mejores. Bueno, básicamente toda mi casa está afuera. <risa> Pero básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes Como decirles de por qué había estado Desaparecido tanto tiempo De qué es lo que me había pasado el tema de la mudanza y obviamente siempre es un tema muy difícil Sobre todo ahora en Corea de que tenés que lidiar Como con mucha gente hablando coreano Y como que ya tener que expresarte bien Yo acá tuve que hacer contrato en coreano tuve que hacer como muchas de las gestiones Las tuve que hacer en coreano, de hecho también eh, Contraté un servicio con un caballero Que me fuera a buscar a cierta hora A mi casa, montara todas las cosas en el camión Las trajera hasta este lugar y las bajara y la metiéramos acá en esta habitación o sea como que realmente es un tema que hay que tratar muy bien que hay que dedicarle mucho tiempo estresa mucho, cansa mucho pero ya, ya estoy acá estoy bien, estoy muy cómodo y prontamente quiero hacerle el room tour para que puedan ver dónde vivo no es fancy, no es un lugar lujoso, es un lugar de una comuna humilde de un barrio humilde, pero de a poco quiero que se convierta como en mi espacio, el edificio es súper Antiguo se nota, da muy bien cuidado Lo que son las paredes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que con un poco de cariño Algo se puede hacer, espero que les haya gustado Este video, eh, recuerden Que se pueden hacer miembros del canal Acá abajo en el botón que dice Unirse, para que puedan acceder a contenido Mensual, a lives exclusivos A fotos o A posts que solamente tienen Acceso la gente que es miembro del canal Si no pueden hacerse miembro del canal, no importa No pasa nada, siempre se dice que se pueden Suscribir o darle un like al video, así que eso Muchas gracias por eh, mandarme muchos mensajes durante toda esa época que estuve. Fueron como tres semanas. Que realmente mucha gente me mandó mensajes así como: Oye, estoy bien, ¿qué te pasa? Y realmente, como que el corazón me hace así como súper como. Uah", porque es como que. Porque eso también habla un poco de que hay gente que le gusta un poco lo que hago y también quiere que lo siga haciendo. Hay gente que básicamente me escribe y me dice: Oye, ya, pues cuando vaya a subir video. Y es como: Es que me estoy saliendo de casa, estoy chuzado. Pero bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Eso! Como dice la rutizan san ¡mátane! chao, bye bye. Hoy me gusta ahora porque como tenemos tengo más pasos, puedo saltar y puedo hacer como weás.